Esperaros un momento, vamos a ver... Eh, objetivo motor... Objetivos motores... Evitar eh, que... Eh. Eh, esto es como una especie de... Esquina o algo así, porque intercambio de sitio... Que, ¡Eh! ¿Silen? Silencio... Silencio... Empezar. Bueno, pues chavales, nosotros vamos a jugar ahora a sitios casos, que es un juego tradicional, ¿verdad? muy sencillo, muy básico, no hace falta material. Y bueno, y se basa en es que ahora todos vamos a hacer un círculo ahí en el medio de la pista y lo vamos a hacer lo más, lo más grande posible y uno se lo va a quedar en el centro. Y ese que está en el centro pues, va a dar una orden, por ejemplo, quien tenga zapatillas blancas. Entonces, quien tenga zapatillas blancas en el círculo tiene que intercambiar la posición con otro que también tenga que cambiarse. Y entonces el centro intentará también colocarse de manera que uno se va a quedar sin sitio y no va a saber que se va a quedar en el centro. Sí. Se consigue un punto cuando cambia la posición con alguien, se van acumulando y si pasa por el centro, pues entonces la puntuación se pierde. Vale, entera, o va perdiendo un punto, u otro entero, punto. Entero. Pues venga, pues a empezar ya. Una cosa, solamente una cosa. Eh, en las indicaciones ponía que pusierais cuatro gráficos. Es fácil ver que hay tres. Y incluso pone, incluso pone que sin contar la posición inicial. Venga, vamos. Venga, rápido, rápido. Rápido. Venga, ver, rápido. Podéis poner dos pósteres, se pueden poner dos páginas. Puede tener. Eh. Lo que sale de fecha. Okay. ¿Sí? Okay. Okay. Yo, ¿qué es de la eh? sí. derecha? La, ¿eh? <laughs> Thank <laughs> a lo que le gusta el fútbol. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio. Claudio.